¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No, oh, no, oh, oh, oh. no! Bueno, ¡Aparte bien! Yeah. ¡Por qué uh. ¡Mis! ¿Cómo están el día de hoy? Estamos con. Ya no voy a ser invitado a especial porque siempre estás en mi video. ¡Soy un invitado con <risa> Pero estamos con David y hoy decidí porque ustedes ya saben que estos días he estado como loca con el potas si me han, bueno si me siguen en Instagram y hoy decidí enseñarle a mi mejor amigo bailar potas ¿has hecho esto? No nada ninguna vez de borracho o sea dar vueltas y sí, seguramente. Pero... Sí. Miren, antes David me enseñó a bailar como una coreografía No hicimos un video de eso, pero está en mi Insta Y fue súper difícil, así que esta vez me toca a mí enseñarle a bailar Por favor no me torture No, por pero, por pero te, te va a no gustar me Miren, el outfit de hoy para David. Le dije que tiene que traer shorts y manga corta para que se pueda sostener bien. Uy, qué sexy. Mm -mm. Antes de empezar tenemos que cambiar... Bueno, yo me tengo que cambiar y vamos a empezar a estirarnos un poquito. Te voy a enseñar cómo estirarte bien. Así que vamos a empezar. Vamos a buenos, locos. Vamos a estirarnos un poquitín. Me siento sexy agarrando palo así. Y vas a... No puedo. ¡Ah! Y ahora atrás. Ok. Ah. Ahora sí. Uno, dos, tres. Trabajar tu pierna. Con este mano aquí abajo. Y con este vas a agarrar tu pie. Si sí puedes. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No! ¡Boluda! Te duele! no, ¡Es Y para abajo. Respira, ¿ok? Respira, ¿okay? Dos, no. No. Ahora vamos a tratar de hacer el split No, lo puedo. No puedo. Nos, no, no, puedo tampoco no puedo. Para, para abajo y otra vez agarramos. Ay, no, David. <risa> Casi. Ahí está, ahí está. ¡Ah! está! Oh. Que una dosis. ¡Ah! ¡Ah! ah. Cuidado, otra vez el split. ¿A qué me sometí? Muy bien. Hola. El cuello. Respira. No me haga. Shh. Respira una doce. Mira, qué tan intenso vas a hacer esta clase, boludo al revés. Ah, sí. El primer movimiento que te va a enseñar David. Sí, hacer? profesora. Primero vas a agarrar esto aquí, como enfrente de tu cara uh -huh. y esto tiene que empujar la barra y esto va a tener que jalar. Y vas a girar. ¿Qué Eso ¡E Eso. <risa> Una, dos, tres. 3. ¡Wow! Eso. <risa> ¡Eso! Muy bien. Oh. Empecé a agarrar. Así, vas a empujar con esta mano y jalar con esta mano. Y vas a hacer lo mismo. Una, dos, tres. Esto de dos segundos y me canso, Luz. Ahora vamos a tratar de subirte. De mi pie bien. Este, el derecho, va a ir así. Con esto vas a empujar. Y este va a estar aquí. Y con el aquí vas a empujar. Y... ¿Sí? Mira Con esto. Gracias Potis. Tienes que hacer esto para poder hacer lo que tú quieres hacer. Oja. Y el otro también aquí. Tienes que ver tu pierna. ¿no? ¿Sube? Otra vez más, una vez más. Bueno, ok. Sí, sí. Sí. Ok. ¡Bien! ¡No! ¡No! <risa> <risa> ¡Pero te subiste hasta allá arriba! Vas a poner tu pie así. agarras? Te tiene que doler aquí. Ah, espera, espera, espera. Puedo hacer esto. ¿Una? Tiene que doler. Vas a girar, una, dos, tres. ¿Atrás? Oh, así, así. Y ahora deja una mano. Voy a subir dos veces porque vas a sentarte así. Y luego vas a agarrar tu pie y te vas a dejar. ¡Cállese de esa silueta! Esa silueta Te lo agarras y si no puedes ¿No te duele entrar en la entrepierna? Sí, mucho Puedes subirte una vez okay, te estoy concentrando okay, ok, ok y ahora siéntate Como te dije Es que no, no puedo sentar Sí, así, ¿Por ¿Sí, qué ¿sí, quieres entrar eso? Eso, y ahora te sientas ¿Tus ah, oh, oh, oh, oh. bolas? No ¿Tus huevos? La entrepierna ah. ¿Por qué duele tanto? Ven las moletones que traigo oh. Ahí, siéntate. Me regalo. No, no, no. Aparte bien. ¿Estamos por otra cosa? No. no. ¿Quieres hacer? Voy a hacer okay. este sí o sí. Sea, Hoy tu tarea es esto. Esto es más difícil de lo que pensé que iba a hacer. Huele y parte donde no sabía que dolía tanto. Sí, ya sé. ¿Qué hacemos Está bien, señor. Yo también en las primeras clases me dolió tanto. Sí, se sí, puede. Puede. no te resbales, ¿eh? cruza tus piernas, te va a doler. Okay. No, no, no. No, no tocaras. Uno. Hizo. Una vez más. Siéntate. Cruza las piernas. ¿Si cruzas las piernas? ¿Qué cruzando la pierna! Hicimos nomás, medio Lo voy a hacer. Ah, lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Lo mismo, pero cuando te sube te sube. ¿Qué? ¡No! Ajá Y te subes ¡Pam! Y esto aquí Esto no es lo que te ¿Eh? pensé. ¡Eso! Con esa fuerza Vas a hacerlo arriba Si se puede La Lisa La David El David Vamos ¡Una, dos, tres! ¡Arregla, señor! Por Puedes hacer esto? Eh, Puedo hacer algo similar, <tose> pero no sé si me va a servir. Wow, wow. <ríe> Un pajarito. Eso piolín, piolín, piolín ¡Piu, Piu piu. ¡Ah, qué rabia! ¿Por qué no haces esto mejor? ¿Te es todo. Sí, no. Voy a mostrarles mi, mi fuerza superior. Fuerza de espalda. ¡Pam! Y te sientas. No, bueno, así no, porque te va a doler dos <tose> huevos. ¡Ok! bien. ¡Oh, ¡Duele, duele, no, ¡Duele, no, nena, duela, ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok! chopo! Ahora, y, y <boluda>. Estaba en es? mal posicionada. Me da miedo. No, no te preocupes. ¡Ay! Está bien, nene. ¿Qué? ¿Por qué no te subiste? ¡Es hora! ¡Súbete, por favor! Siento tu hueso. ¿Está, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te duele? No, no me duele. ¿No estás? Sobrevivir un accidente del auto. Mierda, boludo. Te veo diferente. No es nomás andar volando como pajaritos en el cielo, ¿no? Es pura. Re... Eso sí importa. Eso. eso... Eh, eh, vamos a decir: okay. okay. Empuja y jala y vas. ¡Ah! ¡Eso! ¡Casi! Este, esto olvídate en el piso. ¿no? Y esa es la razón por la que necesitamos usar ropa así corta. Que siempre me preguntan por qué. No uso ropa. Chuta. Sí, me dicen, ay, ¿por qué te ves así todo el tiempo? Y pues es para poder quedarte en la barra. Si no, no puedes. Esta pena vas para acá. O oh, bueno. ¡Oh! Oye David, hoy pensaste que ibas a hacer algo más. ¿Por qué es tan difícil? Me duele todo, me duele todo. Oye, oh, ¡uh! a agarrar aquí. Eso sí puedo, creo que puedo ¿Eso? Eso. Bueno, estás corriendo. ¿Qué tal su primera clase? Duele todo. ¿Qué pensó de Potans antes de esto? Pensé que era más divertido. <risa> <risa> duele. <risa> Pero... Por más que ni pensé que podía. Sí, hacer. sí, sí, sí. Esto es Esto lo único que hacía cuando veo un palo es. Eh. ¡Uh! Ay, por lo menos puedes sostenerte oh. así. Y, y, y eso, echaste! eso. <risa> eso. <risa> eso. Puta, pero es que sí es divertido dar vueltas, boludo. Sí, ¿verdad? Ay, Porque yo hago algo arriba y tú te quedas abajo y así. Uh. Yes. Uh. Por favor, Dami. Uh -oh. Bye. Y bueno, chicos, creo que tenemos que acabar el video aquí porque si no, algo nos va a pasar. Vamos a tener que llamar la ambulancia. Así que. Bye, chicos. Adiós.